conmigo para que continuar Si sí, es la ambulancia Ah no verdad sí, ¿no? ¿Sí, no? Y ahorita no sale payaso no Oye pero ese es el acotecho Su luz no No sirve <risa> Mamón. Es <risa> entonces... el buen Panamisa, ¿eh? a... <risa> Y la recogida, la boca de María Barranca. Y vamos a la de. ¿A quién se <tose> de la barranita! ¡Taranara! ¿A quién se de la barranita! ¡Taranara! Y bueno, cuando mi misa lleva a la mamalona, la levanta culito, señores. Me deja el culero. Pero ahorita lo alcanzamos. Ahí va, ahí va. Ahí va a la misa, va a misa, la misa, in misa. Un carro, un carro El Misa de Joto me dejó hasta atrás el culero Siento que esta madre no trae frenos Sí, sí trae frenos cara, cara, cara, cara. Izquierda, izquierda Pues sí, güey Carro, carro, carro sí. En la calle, la calle el pan, el misael. ¿eh? Sí, <risas> Voltea y dio la misael. El suscriptor de nuestro canal, los LPs. Ahí arriba estaban los tíos. <risas> Mira, un loco. No mames, el pinche carro zombie, wey. Hay que contar la historia de la historia. Ahí va un pollo. ¿No olviden lo que dije, Rosa. Está medio feita? <risas> ¿Eh? ¿Hamburguesas? Ay, no seas tan lindo. Cuál <risa> es tu primero. Quítate perro que te volteo. ¿Viste? Pinche carro se le abrió, güey. Le dije, quítate, te volteo. Y le gané. Y le gané. Creo que hasta derramó el aceite de miedo, güey. Cuéntame historias Vete de papá Yo quiero pispear Y con la bandera derecha. Yo quiero chocar Hasta que duela la cabeza No me importaría Chocar de frente con ese puto barro Pues lo volteo ¡Ay pinche culero! Y es el Oscar Es el Papa del Luri Al polvo La <risa> barranca Lo te da en mi residuo Si que no te quede El amor Hay que pasar Por amor Tan, tan, Dime que aquí quieres pinche como tal vez una cabana no te quieras pulito No sé ni si quieres terminar hasta pulito, tal vez te pulito Por me parece que si vaya al Si vaya al Ya Si vaya al